hola bienvenidos en esta oportunidad vamos a hablar de la elasticidad precio de la demanda lo primero que tenemos que entender es cuál es la naturaleza de la relación entre el precio y la cantidad demandada en general hay una relación inversa esto quiere decir que si el precio baja la cantidad de x sube si el precio sube la cantidad baja hasta acá sabemos que hay una relación inversa lo que queremos saber es en qué proporción se producen las variaciones justamente la elasticidad precio va a medir la variación de la cantidad demandada en función de una variación ocurrida en el precio entender la elasticidad precio permitirá prever los comportamientos en la cantidad demandada y así tomar mejores decisiones en relación al precio existen cinco casos comenzamos con el primer caso la demanda perfectamente elástica en este caso la elasticidad tiende a infinito y se debe a la presencia de muchos oferentes y muchos demandantes se trata de un mercado de competencia perfecta que hace que la sensibilidad al cambio de precios sea extremadamente alta en el segundo caso la demanda es elástica tiene un coeficiente mayor a 1 y esto significa que ante una variación por ejemplo de un 10% en el precio si el precio baja del precio 1 a precio 2 en un 10% la variación en la cantidad será mayor al 10% será una variación porcentual mayor el tercer caso la demanda unitariamente elástica en este caso la variación porcentual en el precio produce una variación porcentual exactamente idéntica en la cantidad si el precio baja el 10% la cantidad sube en un 10% y viceversa el cuarto caso la demanda es inelástica tiene un coeficiente menor a 1 y en este caso la demanda es insensible esto significa que ante una variación de un 10% en el precio la cantidad tendrá una variación menor al 10%. Finalmente, tenemos el último caso, donde la demanda es perfectamente inelástica. Esto significa que ante variaciones en el precio, la cantidad permanece constante. Es un caso ideal, pero que sirve para el análisis. Entonces volvemos a la fórmula. La variación, dijimos, porcentual de la cantidad sobre la variación porcentual en el precio. La variación de la cantidad dividido la cantidad será la variación porcentual de la cantidad. La variación porcentual del precio dividido el precio será la variación porcentual en el precio. Si multiplicamos por el inverso, o sea, damos vuelta a este término y reacomodamos, nos queda que la variación de la cantidad sobre la variación en el precio por el precio dividido la cantidad este término representa la pendiente en una función lineal vamos a verlo ahora en excel bien acá tenemos una función de demanda con una constante de 100 menos la pendiente en este caso 2 por el precio en este caso 48 y tenemos una cantidad demandada de 4 estamos en la parte superior de la recta y cuanto más nos aproximamos al eje y la elasticidad va a ir aumentando y va a tender a infinito en la medida que nos desplazamos por la curva hacia abajo la elasticidad irá disminuyendo en este caso precio 35 cantidad 30 y la elasticidad 2,33 con 33 es una demanda elástica que presenta muchos sustitutos válidos y que tiene una variación porcentual mayor en la cantidad justo en la mitad de la recta si tenemos el precio máximo 50 y 0 en 25 vamos a tener la elasticidad unitaria es decir elasticidad 1 que tiene sustitutos válidos y que presenta una variación porcentual idéntica es decir que si el precio baja en un 10% la cantidad sube en un 10% si seguimos bajando en la recta vamos a poner un precio de 20 vamos a observar que la elasticidad ahora es inelástica presenta pocos sustitutos válidos y tienen una variación porcentual menor o sea es insensible a la variación en el precio entonces vamos a volver a bajar a 15 en este caso la elasticidad se va achicando cada vez es más insensible y si nos aproximamos al precio 0 vamos a poner precio 1 vamos a ver que la elasticidad tiende a 0, se va aproximando a 0. como vimos en esta función de demanda se representan las 5 se representan los 5 casos a medida que nos aproximamos al eje y tiende a infinito desde 49 a 25 la mitad del precio acá es elástica ponemos 26 precio 26 la demanda es elástica es mayor a 1 justo en 25 será unitaria y por debajo de 25 ya en 24 la demanda es inelástica y presenta pocos sustitutos válidos bueno, la idea es que esta función de demanda con su gráfica les sea de utilidad para probar distintos casos. Ustedes acá podrían cambiar la constante, la pendiente o el precio e ir viendo el comportamiento en esta gráfica. Espero que el video les sea de utilidad, que haya sido claro. Les recuerdo que pueden buscar más ayuda en aprendizajeactivo.com.ar o descargar el archivo del link que vamos a dejar en la descripción. Les deseamos que tengan muy buenos días. Y hasta pronto.